Eh, tampoco Bien. tiene Francia que creerme lo que yo dije ahorita No Pueden claro. investigar yo y entonces contradecirme también. Los amigos eh. televidentes pueden ¿Y escribir Y llamar y, y contradecirme Porque esa es la democracia o sea, no, mi, Yo no tengo aquí no, y es, no, claro. la verdad ¿Y es que cada absoluta quien ve la historia desde su perspectiva no, Los hechos son los claro, hechos claro. No, Los hechos lo escribió alguien y claro, sí, es claro, alguien que lo escribió, tenía una visión y, y una perspectiva es, de eso que por eso se Por eso hay que comprobarlo. Aquí hay una realidad, habemos seis o siete personas sí. y puede acontecer una situación, yo la planteo y la escribo de una forma, tú la haces sí, de otra y a través claro. de la historia no se puede determinar cuál fue la real, porque yo lo hice desde mi es perspectiva. Bueno que no ¿Y qué es la historia? Mira, los es hechos bueno que, que la recogido, alguien escribió, que tenía una perspectiva y una visión de eso. Es bueno que él ha recogido parte de esa historia, en sus Por, estudios y escudriñamiento de, de histórico él es como diablo. un arqueólogo de la historia <ríe> en esa arqueología no ta, él ha pues. encontrado esos vestigios de historiadores un inquieto, que hay arqueólogo no un inquieto o sea, póngame bueno, inquieto bueno. pues, pues a de gente, eso de que el demasiado ha encontrado unos objetos arqueológicos de la historia dominicana que quieren transportarlo mm. para superar lo que ha sido la historia real de los dominicanos. Y de historiadores muy específicos. Y de muy específicos. Sí, que yo no voy a entrar en esa discusión. Yo me voy a parar. Ahora. Pero el 27 de febrero celebramos o no la independencia nacional. Bueno, eh, esa es una, un enorme... Entonces yo puedo decir que no, claro. que no somos dominicanos, que somos suecos. Bueno, sí, es dependiendo de cómo. Entonces, yo voy a decir sí. que aquí no, el 27 de febrero se celebra la independencia de la Pero que, que sean... Y no la dominicana. con, con mi tiempo. que la historia está ahí. Cuando bien, yo pero, empiece a hablar. Eh, Muchas gracias. Garen. Al día no ha macarao. Bien. Eh, eh, mucha no, gente cree que... Es son, son, son hechos comprobables. Miren, amables televidentes, estas discusiones <ríe> eh, y estos planteamientos eh, o de tanto que... de, de Ayan como mía, respecto a la historia dominicana. Yo no tengo nada que agradecer de la otra parte. Obviamente que enriquece el conocimiento general que debemos de tener para comprender lo que está pasando hoy. Y lo que está pasando hoy, si nos remontamos entonces a esa historia del origen que resaltaba Yaryán sobre la vida de la primera república en la isla, que fue Haití, podemos darnos cuenta que desde el año 1804 al momento que se forma esa nación, al día siguiente era lo que es hoy, un desorden. Y yo me encierro en que era eso lo mismo hasta la fecha. Fue muy rica, muy próspera, pero inmediatamente se convirtió en la más pobre del hemisferio, porque fueron saqueadores los que gobernaron. Hasta hace poco era una de las dictaduras contemporáneas que a la vez... Porque a la vez, oigan esto tengo que reconocer, que vivían mejor que lo que viven ahora. A la llegada de Aristí, que simplemente fue con una línea de avasallar a la República Dominicana, tanto internacionalmente como local, un hombre que fue, lo, que fue el producto de la educación dominicana y sobre todo de la formación académica dominicana, hizo una especie de comunión, en contra de esta tierra que ha sido tan solidaria, no con él solamente, sino con su pueblo. Y lejos de formar dominicanos con, con criterios xenofóbicos, como si renegáramos a los negros, todos tenemos algo de negro. Y te voy a decir más. No, no, y le debemos a los negros la libertad. Y le voy a decir más. Casi la mayoría... No. Santana era rubio, Lili fue rubio, ¿Eh? y Sánchez, Mella, eran rubios o azules. ¿Y qué tú quedas yo con eso? Pero no era, no era de la raza, y los procesos, no, no era de la raza de, de, la raza de, esclavo, de los esclavos. Bueno, lo que pasa es que ya de había helado? pasado de esa, de esa etapa, tú mismo lo has dicho, cuando sus no acciones, es. ellos ya no eran esclavos. Mm. Ahora, ¿Quién eliminó la el esclavitud en la isla? ¿Cómo puede ese dato? Bueno, a raíz, de la, a raíz de la Revolución Francesa, y siendo ellos parte oriental la de la francesa, que hoy es Haití... Atención, atención, muchachos. Son eh, llega, estudiantes, llega, anoten este dato. Llega que en la Declaración de los sí. Derechos Humanos se proscribía la esclavitud en todos los territorios franceses y de ahí viene el impulso que tuvieron esta parte de la isla para que se reconociera la independencia. Pero ¿cuánto le costó a Haití independizarse a pesar de la declaración en el 1880 y cuánto? ¿1700 cuánto era? ¿Qué, 89. Qué? ¿Cuál, ¿Cuál tú dices? La Revolución Francesa. La 89. Que fue la que trajo consigo la revolución o, o la sublevación aquí de esta parte. Porque si ya se había, pro, se había proclamado la no esclavitud en ninguno de los territorios franceses, Aquí por la distancia quizás duró un tiempo hasta que ellos se enteraron. Correcto. Entonces, cuando hablamos entonces de la historia dominicana y de lo que está viviendo la República Dominicana con el asedio constante de organizaciones que desde aquí de República Dominicana, y si buscamos la ley, indica el comportamiento que deben de tener esas instituciones, incluyendo aquellos que tratan de subsistir y llevar su intelecto a través de de las letras y que la expresión y difusión del pensamiento aquí es una garantía constitucional ahora en un contexto en que se escribe este editorial para atacar a quienes llama, a quienes nos proclamamos ser nacionalistas en el entendido de defender nuestro territorio, nuestra integridad nacional, nuestra identidad como dominicano para mí, es una frescura de esa señora. Tildarnos de xenofóbicos. Solamente disfrazando un título, nacionalismo no xenofobia. ¿Usted sabe lo que dijo Duarte sobre el nacionalismo? Que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Si usted quiere vivir sin honor, dominicano, haya usted. Pero si se sigue inscribiendo en estas corrientes liberales que tratan de transformar nuestra conciencia ciudadana y patria, está haciendo un flaco servicio como dominicano y desde República Dominicana, lo cual se castiga como traición. Esto vamos a tener que rebuscarlo en los libros de, en el catálogo penal de la República. para que se entienda quiénes son, por sus acciones o omisiones, traidores a la patria. No tengo datos a la fecha, con excepción de la parte de la historia, que se haya utilizado para juzgar a alguien por traición, pero si lo buscamos, y lo analizamos, sus actuaciones en favor de intereses de otra nación, de intereses de otros grupos de naciones. República Dominicana está siendo asediada en estos momentos. Y eso es una afrenta, el no corregir un editorial pretendiendo dejar en el, en el fondo o en el, en el contexto de que seamos, que abandonemos la xenofobia y que nos convirtamos en nacionalistas, es lo que ya quiso decir. Reconoce que hay que, que, que tiene un valor el ser nacionalista, el, el, el tener el referente de su patria, de la tierra que nos vio nacer, pero que tenemos que abandonar la xenofobia en contra de Haití. Pero yo quiero que me lo diga alguien de los pensadores que están poniendo su, su pensamientos en favor de negociar en dólares y en euros para poder tenernos el asedio internamente aquí. Y eso es traición se equivocan si, vamos a doble, si nos vamos a arrodillar a esa nueva pretensión. Y son los primeros abusadores que están asusando para que aquí haya un conflicto. Porque si ustedes buscan lo que yo mencioné aquí del reglamento de contingencia migratoria, estaba preparado por ese mismo grupo que paga y que busca resolver Haití con República Dominicana. Y vuelvo y repito. El latiano que tenemos aquí, que se ha integrado aquí, que trabaja aquí, que tiene familia aquí, no es el problema. Porque han demostrado que lo que han salido despavoridos de lo que le ha tenido su propio territorio y su propia patria. ¿Y quién aguanta aquello? ¿Y cuál es el problema entonces? El problema es que como tuvimos unos 13 o 15 años de gestión fiduciaria por el... Sistema de Naciones Unidas en Haití. No hay un solo referente que no sea el que los Clinton, como gobernador de la isla, de la, del territorio en aquel momento, y Hillary tuvieran nada más y nada menos que las nuevas concesiones mineras de la parte haitiana, sociedad con la parte dominicana, entre ellos los Vichini, son unos abusadores y se han robado ese país. Y han permitido que esas bandas se organicen. Sí. Derribaron el ejército y ahora están tratando de hacernos creer que quieren hablar con nosotros y que están organizando el ejército. Mentira, la mayoría de comandos militares son los jefes de la misma banda. Y con ellos hay que hablar. Con todo ellos Entonces, señores, vamos a permitir que por... por, por por una mala aplicación de la constitucionalidad de a permitir que una persona se atreva a hacer un editorial en un periódico nacional que debe procurar reducir cualquier tipo de, de fricción entre los dos pueblos. Primero ella no tiene derecho a expresarse. Este ya país, ella se expresó. Este y nosotros país, le estamos cuestionando después que se expresó. Nosotros que, no la estamos limitando. Ahora, ella se equivocó. Y está poniendo en condiciones mm. de nosotros constantemente analizarla, cuáles son sus pretensiones desde aquí, desde el territorio, para la solución del problema que tenemos, como tú pre preguntaste. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿A ¿Aquí hay españoles viviendo? ¿Eh? ¿Aquí hay españoles en la República Dominicana radicados? Nosotros somos de, de todos, tenemos descendencia de españoles. Digo yo, se ha radicado ahora mismo muchos españoles. Sí, aquí. claro, muchos. Ah, okay. Pero ella Pero ellos no son el problema ella problema, no, no, no, tampoco, no, no ella ni tampoco lo, ni tampoco no, los chinos verdad no no no, ni, no, no porque no. los chinos nunca han venido aquí con la intención de que nosotros resolvamos un problema decir que los españoles, sienta comparar que que un español pueda representar un problema como lo representa el vecino país yo creo que tiene que ver el gasto que se va aquí en salud tú sabes, eh, eh, sabes cuántos dominicanos hay legales en, en Puerto Rico ahora pero en nuestra, para, para, estamos, para estamos hablando la... de República Dominicana, pero No estás justificando, estás justificando no, que pero... en Puerto Rico hay mil con que aquí hay más de un millón millones, de haitianos. Más de tres millones. Dios, 300, de 3 millones. No. Tú 375 hablas de que no podemos mil dominicanos ilegales en Entonces, Puerto Rico. Entonces tú justificas Rick. que en Puerto Rico hay ilegal y que nosotros tenemos que darnos tranquilos y, y, porque aquí ah, hay. Ah, pero ellos no, no ¿tú estás justificando eso? embarazadas, ni sacándonos de los hospitales. Estamos entendiendo. No, Miren, eso justificarlo Aquí nadie ha sacado a nadie de un hospital. Eso yo lo dije el otro día, que me buscaran un referente. Ahora... Las que vienen en el trayecto están embarazadas, están ilegales y no tienen forma de presentar por qué están aquí, si están de turista o si están de cómo, lamentablemente la ley es la ley, hay que cumplirla, simplemente. Ahora, es xenofobia el hecho que yo exija que se cumpla la ley, como dice la, la, la, la, la, español, la, la que escribió el, el, el, la vaina esa. Señores, nos vamos a dejar confundir y ponernos a nosotros mismos entre dominicanos... Retira, a, retira eso porque te fuiste a lo personal y eso creo que no es necesario. Te está pareciendo Marino Zapete ahí. Debe dar la caraja esa. Mira, óyeme, cuando <risa> esto sucede, que... no me merece ningún respeto a esa señora que le hicieron un reconocimiento al grupo Corripio y el Diario Libre por eso se está ganando ese repudio. Yo no lo haría porque yo tengo que informarme. Si ellos tienen alguna... <risa> parte que, que darnos es que ha sido un medio que no ha ayudado bastante en la comunicación nacional y eso lo respetamos. Ahora, deben ser cuidadosos al referirse en este contexto, porque lo hiciera en otro contexto, pero en este contexto, eso es provocar. Y bien hizo el ministro de Haití en destituir al canciller que estaba procurando pantalla Muy respetuoso. y respetando a la República Dominicana y a su propio pueblo. Va a ser candidato a presidente, ya tú, era... Debiera estar preso porque él está muy cerca del crimen del presidente. Coño. Y lo dijimos aquí. Eso es lo que es él. Pero o que, investigado. Eh, no, Puede decirme cuál es el porcentaje de, de trabajadores aquí en el hospital, en la construcción del hospital regional. Adiós, nosotros cumplimos Bolavijero? la ley ayer, Aquí, en vez de 80, 20, 80 dominicanos, 20 eh, extranjeros, aquí cumplimos la ley entonces 90, no es sigue. Entonces, una pregunta no es hipocresía Doble moral el hecho de que tú utilices la fuerza laboral haitiana porque es más barata. Eso sería discriminatorio. En mayoría, y entonces le esté deportando a las mujeres. Eso sería discriminatorio. Pero tú tienes el dato de que en ese hospital regional se le está pagando más barato que a otro a otro trabajador. La mano que de obra dominicano es la misma. Dominicano Los haitianos no cogen haitiano esa es más ya, lo, lo haitiano, no y más cuando más. es a nivel gubernamental. Señor, entonces yo creo que para concluir lo que he que querido decir que no gobierno, y lo que no me ha molestado. Ingeniero. A contratista pero debe Exacto. de haber una formalización no es lo mismo que hace una casa de dos paredes ahí. Do lo que he querido decir, lo que no ha molestado es que entramos en una discusión como dominicanos dejando de lado los intereses nacionales y lo que son nuestros intereses. Obviamente que nosotros somos un pueblo solidario con ese pueblo, que hemos respetado los derechos humanos de ellos, que le hemos respetado su salud, la educación. Nadie ha podido decir que aquí se, se le niega a, a un nacional, a la familia haitiana, no recibir la educación que están recibiendo. Nadie, nosotros no somos xenofóbicos Ahora, xenofóbicos son los mismos que crearon Haití en el, 1844, en el 1804 Que desde su constitución establecieron que era el único estado negro Y que el blanco allí no podía tener posesiones Y lo mataron a todos los que existían en ese momento Y los mulatos se salvaron porque salieron huyendo algunos Después de ahí Entonces, el pueblo dominicano tiene referentes como ese me van a decir como dijo uno. Y Trujillo. No, eso fue un contexto también. Y pagó 600 dólares por cada cabeza. Una llamada, vamos a recibir. Buenos días. Buenos días. Saludos. Le habla el señor leoncio Álvarez de aquí, de Las Guarnas. Leóncio, Leóncio. adelante. Eh, yo quiero preguntarle a, a Yayán, Que dijo que en Puerto Rico había, había 300 mil y pico de dominicanos. Quiere decir ilegales, que cuando no. los Estados Unidos agarra y deporta a, a dominicanos ilegales, ¿son xenofobia? No, cumpliendo la ley. Yo no podía pensar que Yeyan fuera pro-haitiano. No, no. ¿Tú puedes pensar lo que te quieras, amigo? No, no. Gracias, buenos días. Es la democracia. Usted puede pensar lo que usted quiere, yo puedo pensar lo que yo quiera. Lo que pasa es que yo no, voy a, no me voy a dejar no, no. subyugar ni coaccionar de ningún dominicano ni de ningún extranjero. Yo tengo pensamiento propio y me conozco bastante bien la historia y la ley para no dejarme manipular de ningún medio ni de ninguna persona. Bien. Que le quede claro eso. Bien. Que le quede de claro manera, eso ni nadie me subyuga. De todas maneras, la, la, gente que la periodista... Yo puedo ser pro-haitiano ha si yo quiero, pro suizo Un nuevo. Pro-alemán puedo ser en yo si en la República Dominicana, pretendiendo un, un establecer no un, un criterio de la Chino, realidad Chino puedo ser. de lo que es la crisis de Haití y los efectos que puede provocarle a los dominicanos si seguimos discutiendo entre nosotros mismos no, y no fortaleciendo el conocimiento real de la resolución del de los conflictos de forma altruista, pacífica y de buena manera. Nadie en este territorio puede darme un referente de algún acto de xenofobia, por lo cual esta señora... La matanza del 37. Eso era un contexto. ¿Qué te parece? Nosotros estamos hablando de la era, de la era democrática y de las relaciones que tenemos con el Estado... Fallido de Haití. Espero que se comprenda mi posición referente a quien tratando de llevar su intelecto a la comunidad dominicana lo que hace que lastima, lastima. Muy buenas. Días.